Buenas, mi nombre es Tomás Alonso Lodo Zamora, soy profesor de matemática del programa PASE, y a diferencia de mis compañeros, hoy quiero enviar un mensaje distinto. Porque yo sé que a muchos de ustedes les cuesta la matemática. Dicen que son complejas, no le encuentran el sentido. Pero nosotros, en este 2016, que implementaremos el programa en tercero y cuarto medio, vamos a mostrar distintas actividades, talleres, donde vamos a sacar ese paradigma en donde decimos que las matemáticas son complejas. Yo sé que tienen su grado de dificultad, pero este año nuestro desafío, y digo nuestro porque nos compete a ustedes los estudiantes y a nosotros los docentes, es avanzar para así lograr un acceso efectivo a la universidad.